Hola, estamos aquí con la jugadora del partido por Deportes Melipilla, eh, saludamos a Joana Villagra. Joana, ¿cómo estás? Quiero preguntarte primeramente, ¿cómo sentiste este partido? O sea, ¿qué crees que pasó con Deportes Melipilla que comenzó ganando 2-0 y luego el marcador eh, no la favoreció porque terminó el partido 3-2 a favor de Lautaro de Buin? Hola, muy buenas tardes, pucha, eh, sí, lamentablemente nos vamos con una derrota, pero supimos manejar bien el partido, eh, pucha, eh, así el fútbol te da vuelta el marcador en un minuto, entonces como que es como mala suerte nomás, pero siento que Melipilla jugamos súper bien y eh, mantuvimos bien el balón, eh, pucha, más que nada... Eh, no nos salieron el otro gol, por lo menos para el empate, pero íbamos bien seguras con el 2 a 0. Pero bueno, así el fútbol y siento que, que jugamos bien. Igual somos guerreras todas, luchamos harto. Y no, seguir adelante nomás, que la vuelta del fútbol igual eh, pasa nomás. Po. Sí, así como tú dices, todavía queda campeonato, eh, falta la tercera fecha aún, ustedes tienen un triunfo y ahora una derrota, pero queda camino por, por recorrer. Y bueno, te premiamos también como la mejor jugadora del partido por Deporte Melipilla, ahí están tus premios de parte de los auspiciadores para que los, los muestres. Ahí está. Y felicitarte, por supuesto, porque además anotaste un gol para tu equipo y eso también estás acreedora de, de este premio. ¿Qué, ¿Cómo te sientes al, al ser elegida la jugadora del partido? Uy, obviamente, eh, no sé, eh, emocionada, eh, pucha, se, me da como más, más fuerza para seguir luchando, demostrando por, eh, por, por deporte Melipilla todo lo que yo pueda dar y dar lo mejor nomás, y pucha, lo más feliz, la verdad, feliz, feliz, feliz de debutar y todo. Qué bueno, Joana, ahí están los premios, y agradecemos también a nuestros auspiciadores, y te felicitamos nuevamente por ser la jugadora del partido. Muchas gracias.